Las ubicaciones también pueden ser decisivas para este resultado y el día de hoy te hablaré sobre las peores ubicaciones para mí en Marvel Snap. Se le conoce como ubicación aquello que está situado al medio del tablero de combate. Tú juegas tus cartas de tu lado y el oponente del suyo. El que tiene más poder en esa ubicación pues la conquista y si conquistas dos de las tres ubicaciones ganas la partida. Si tan solo fuese así, el juego sería aburrido. El condimento especial que ofrece una ubicación es su descripción o habilidad, que puede ser lo determinante para que ganes o pierdas una partida. Existen ubicaciones que pueden conteriar tu mazo o también pueden contener el mazo del oponente, o que inclusive se puede decidir de forma totalmente aleatoria el curso de la partida, como por ejemplo, la ubicación Ego. <risa> Últimamente hemos visto muchas ubicaciones nuevas Incluso varias de estas nuevas ubicaciones Benefician al mazo de destrucción O aquellos mazos que están llevando Galactus Pero no todo está perdido Cuando sale una ubicación desfavorable para ti Hay ciertas cartas que te pueden ayudar A poder estabilizar esa situación Y que momentos como esos Hacen que Marvel Snap sea bastante entretenido Vayamos entonces a las ubicaciones Que para mí son las más molestas En Marvel Snap A Atilan, esta ubicación es súper molesta viejo porque justo tienes las 3-4 cartas que robaste al inicio de la partida las mejores cartas que puedes tener y que ya sabes que eso aumenta tus chances de ganar y de pronto luego del turno 3 nuevamente todas esas cartas se vuelven a tu mazo y te puede llegar a dar 3 cartas totalmente malas que no te van a servir de mucho para digamos el siguiente turno hacia adelante y que esto totalmente va a romper toda tu estrategia en lo personal, a mí esta ubicación me ha ayudado un par de veces de todas las veces que me ha salido. Incluso me había pasado una sola vez de que luego de que se active el la tilan, el oponente se termina rindiendo. Pero en general, esta ubicación es una de las más molestas en el mid-game. ¡District X! De seguro esta ubicación ha hecho renegar a más de uno En el peor de los escenarios ni siquiera tienes nada bueno en tu mano Y encima te cambian por cartas que ni siquiera sinergian entre ellas Y ni siquiera sinergian con tu mano Así como la ubicación Atila es muy rara vez que puedas salir favorecido con esta ubicación Ya todo se vuelve a la suerte de quien le haya salido las mejores cartas O que incluso esas cartas puedan sinergiar con las cartas que tienes en tu mano Dream Dimension Hay muchas cartas buenas que se juegan en turno 5 y esta ubicación rompe totalmente tu ritmo de juego. Incluso podrías haber tenido dos cartas buenas para haber jugado en turno 5, pero gracias a esta ubicación solo vas a poder jugar una sola carta. Ego, por lo mismo que esta ubicación puede llegar a ser la más molesta de todas, es también la más rara en aparecer. Aquí ganará el jugador a quien Ego le juegue mejor sus cartas en las diferentes ubicaciones. Y en muchas ocasiones, a pesar de que tengas una muy buena mano, Ego de pronto decide jugar tus cartas de la forma más absurda posible. Lamentis esta ubicación es demasiado troll Ya que te roba 3 cartas y destruye todo tu mazo Aquí va a ganar el que tenga en mano sus mejores cartas a jugar Si tienes un mazo de destrucción con muerte en la mano O de repente tienes cartas como Moonger, Lich o líder, Puede hacer que tus chances de ganar se eleven demasiado gracias a esta ubicación Haciendo que el ganar dependa principalmente de las cartas con las que te hayas quedado en la mano ¡Mindscape! creo que voy a necesitar un psicólogo antes de poder explicar esta ubicación esta ubicación es de las peores para mí ya que justo cuando tengo la mejor carta para turno 6 esta ubicación se activa y pues bueno yo termino rindiéndome porque mi oponente va a poder ganar la partida con mi carta incluso hay casos donde debes de adelantar la jugada y tener que lanzar tus cartas en turno 5 en lugar de turno 6 para no darles esas cartas a tu oponente y así poder tener algo de probabilidades o de chances de poder ganar la Partida. Subterránea, esta ubicación te pone 5 rocas en el mazo. De por sí es una pesadilla para aquellos que manejan mazos con Lockjaw, Mr. Negative o Jubilee, pero en general, si robas rocas en lugar de las cartas que necesitas, literal vas a terminar perdiendo la partida. TBA, esta ubicación termina la partida en turno 4. Incluso hasta teniendo mazos con cartas de coste bajo A veces sucede de que justo justo Robas las cartas de coste alto Y no te da para ganar Aquí se va a definir por quién tuvo más suerte En robar las cartas de coste bajo Para poder ganar la partida Worship Por el momento los mazos de muchos jugadores No están preparados para poder ganar en esta ubicación Aquí debes de elegir sabiamente Cada carta que va a ocupar un espacio en esta ubicación Ya que eso puede determinar la victoria o la derrota Aquí una carta que destaca mucho en esta ubicación Y que te puede casi casi garantizar la victoria Vendría a ser Valkyria mansión x esta ubicación puede generar una gran disparidad ya que influye mucho en el resultado de la partida te puede dar una carta muy mala a ti y una carta muy buena a tu oponente haciendo que luego de eso te sea difícil remontar la partida en lo personal a mí muy pocas veces me ha sido favorable generalmente en esta ubicación tratas de no jugar ninguna carta ya que la carta que pueda salir de la mansión x puede ser perjudicial para las demás cartas que se encuentran en esa ubicación por poner un ejemplo Yellow Jack pero viendo el lado positivo de esto hay que recordar que también existen algunas cartas que pueden desaparecer estas ubicaciones como por ejemplo rino tormenta y la queridísima scarlet witcher siendo tormenta la carta más jugada actualmente en el metajuego y que incluso sinergiada con otras cartas te puede dar la oportunidad de poder ganar esa ubicación y si mirásemos al futuro puede ser que en el competitivo alguna de estas ubicaciones haga que las competencias sean realmente muy aleatorias o disparejas a tal punto que solo resalte más la suerte que la preparación y el talento del jugador. Y aquí les dejo una pregunta. Para ustedes, ¿estarían bien todas las ubicaciones en formato torneo o cuáles de ellas deberían de ser removidas? Si has llegado hasta aquí, yo te agradezco bastante. Recuerda que me puedes apoyar como creador de contenido dejando un comentario en este video o también dejando pues una buena me gusteada. Recuerda también que tenemos una comunidad en Discord, ahí también puedes ir a esa comunidad y poder conversar entre todos nosotros sobre lo que se acaba de hablar también en este video y que incluso el enlace se encuentra en la descripción de este video. Está totalmente el acceso para que todos ustedes puedan unirse, luego en las noches de lunes a viernes estoy haciendo también las transmisiones en vivo, ya saben en la plataforma morada, ahí los espero también si tienen alguna duda o inquietud la pueden hacer en vivo en las noches y yo estaré ahí para poder leer el chat, así que ya saben, te espero ahí, un abrazo para ti